Bueno, mi cabello, eh, yo tengo dreads hace 10 años, pero normalmente lo llevo siempre con turbantes, primero porque eh, digamos que no me gustan mucho las, las, las miradas de la gente cuando ando por la calle, uno, dos, porque me encantan los turbantes, amo todo el tema de los turbantes y, y me siento muy cómoda, aparte de todo generan una identidad en mí, entonces me encanta.